el cobaya. Eh, conseguimos que nos hicieran un reportaje en la 4, en eh, el punto de mira el programa. Sabíamos que no íbamos a salir bien parados, pero bueno, no nos equivocamos. Que hayan obviado toda la documentación descaradamente, el que hayan suprimido todas las partes más creíbles del reportaje, que nos daban credibilidad, digamos, todas esas partes interesantes. Pues creo que ha sido por la torpeza de estos reporteros. Sí, hombre, no vamos a pensar mal. ¿eh? Desde aquí, mi agradecimiento a cuatro y a los reporteros, eso es del punto de mira. Gracias por darnos voz, ¿vale? Aunque esas torpezas nos hayan perjudicado tanto, pero no importa, ¿vale? Eh, os estamos agradecidos de todo el corazón. A partir de ahora, bueno, más voz, ¿no? Eh, nos conocen más. Eh, hemos salido en la tele. Desde aquí ahora, pues es un llamamiento a, gracias a estos grandes reporteros de la Cuatro, nos han dado voz e imagen, pues ahora hacer un llamamiento a los periodistas, a esos periodistas, bueno, un poquito más curtidos, que no se les, se les olvide ciertas partes, digamos, eh, que sean reporteros de esos que buscan la verdad, a esos, a esos son los que nos interesa llegar. Eh, si que nos ponéis en montazo con nosotros, tendréis todo lo que. lo que se han llevado los de cuatro, toda la documentación esa perdida, y todas esas partes que nos dan una mayor credibilidad, que se han perdido, por lo visto, no sé, igual les ha salido mal en el montaje y nos han. Vamos a dejarlo ahí. Por cierto, lo del Grupo Bilderberg es que me la sopla, se lo he dicho, lo digo por activa y por pasiva. Eh, lo que denunciamos las víctimas es que se nos agrede aquí, vale, en este país, el este país democrático, por otros españoles, ¿vale? Hay muchos españoles que saben de lo nuestro, miran para otro lado, otros son participativos en lo que denunciamos, torturas. Y aquí estamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, a partir de ahora habrá un antes y un después de este programa. Sabíamos lo que podía pasar. Risto Mejide en su día hizo un programa sobre el periodismo en este país. Creo que lo dejó bien claro. Lo dicho, para las víctimas, para los cobayas, estamos aquí, vamos a seguir aquí. Como ha dicho bien algún compañero mío, nos tienen miedo. Han buscado la fórmula de tratar de desacreditarnos. Pero bueno, ese es un toro que las víctimas, aparte de lidiar con las torturas, cuando hablamos de torturas... Ese es un toro que también lidiamos, ese viene acompañado con ellas, ¿vale? El descrédito. Siempre ha sido así a nivel individual. Ahora quieren desacreditarnos a nivel colectivo. Aquí estaremos, dando caña, que se nos vea, que se nos oiga. Venga, mucho fuerza y ánimo para todos los cobayas. Y lo dicho.